amigos del break, breaky lovers, esta vez nos dimos una escapadota hasta las instalaciones del seminario menor, la casa de formación de los muchachos que están estudiando la preparatoria, ¿y por qué estamos aquí Paquí? Porque venimos a entrevistar a una serie de personalidades que hacen que esta preparatoria, este seminario funcione como de... Sí, y es que pues ahora sí que la novedad sigue siendo novedosa en el sí. aspecto de que el seminario menor abre las puertas para que muchachos externos a la institución puedan estudiar su preparatoria. Es decir, muchachos que no quieren ser seminaristas, pero que quieren estudiar su preparatoria, lo pueden hacer aquí en estas instalaciones. Y pues es la novedad Entonces pues nos dimos una escapada Porque al igual que muchos de ustedes Tenemos muchas inquietudes, mucha curiosidad Y pues de aclarar varias dudas Que pues sí, cómo va a estar esto Cómo va a funcionar, etcétera, verdad Y para eso pues conseguimos una entrevista Con el personal especializado En todo esto Así es, que son quién Es la psicóloga Este, un, La encargada también de la prefectura Prefectura, el subdirector y el padre, el director espiritual. Así es. Entonces, acompáñenos y vamos a echarnos unos rondines y al mismo tiempo acompáñenos para ver esta entrevista. Estamos... Así es. qué sí. Estamos en el break. Ah, ah sí. Break. Ah, es que... La camisa del break. Continuamos. ¿Qué tal amigos del break? Estamos aquí nuevamente con ustedes, día. Tenemos una serie de invitados. Espectaculares, una serie invitados especiales. ¿Pero dónde estamos? En la biblioteca. En la biblioteca del de... seminario. No vemos? Estamos en la biblioteca del seminario menor. Como recuerdan, al principio, hace unos segundos, les dijimos que estábamos en el seminario menor. Apaquia se me olvidó, pero sí lo no recuerdo. Entonces, estamos entre nosotros, se encuentran cuatro eminencias. Prácticamente son los que hacen posible eh, la área académica del seminario, de la preparatoria del seminario. Así es. Eh, bienvenidos. Más <risa> ah, bien nosotros somos los bienvenidos porque nosotros somos los que estamos aquí, en nuestro lugar de trabajo. Bienvenidos a nuestro programa. ¿verdad? Bienvenidos a nuestro programa y nosotros bienvenidos a su espacio de trabajo. Este, Nos gustaría que se presentaran ante nuestros espectadores. Eh, ¿no? Gladys y voy a estar en el Departamento Psicopedagógico. Yo soy el padre Iván Ponce, voy a estar a cargo del Departamento de Pastoral y de Espiritualidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Urbina y voy a estar a cargo del puesto de prefectura. Hola, yo soy Alberto Hernández y estoy a cargo de la subdirección y la coordinación académica. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí que, al igual que mucha gente allá afuera, Igual este, nosotros también nos encontramos con un montón de dudas que ciertamente cada uno de ustedes nos pudiera este, contestar. Eh, la principal, la primerita de todas es, ¿el seminario no perderá su esencia por, como casa de formación si es que abre las puertas a, a los demás jóvenes? ¿De verdad? Ok. Primero, el seminario en esta etapa para la formación de nuestros seminaristas internos tiene una función más que una preparación estrictamente o formalmente sacerdotal, es una preparación cristiana, una preparación que pone bases humanas, sólidas, bases también eh, cristianas y que prepara a los jóvenes para ir descubriendo su vocación, eh, a cualquier vocación que sea que Dios les llama. Eh, en este sentido la misión fundamental del seminario menor es la de promover vocaciones es, es como una este un campo ¿verdad? donde se van sembrando esas semillas de aquellos que tienen una inquietud ¿sí? pero que necesitan pues seguirla descubriendo ¿verdad? más más tiene esta, esta finalidad promover las vocaciones en ese sentido abrir las puertas de nuestra preparatoria del instituto cultural leones eh, tiene también esta misión de que nuestros alumnos, alumnas que ingresen, vayan descubriendo también su vocación. Entonces, en ese sentido está en sintonía, digamos, con la esencia de lo que es esta etapa completamente de Seminario. Uh -huh. este, entonces, estamos hablando de que la casa de formación o sacerdotal sigue siendo el Seminario, pero lo que es el área académica propia de Seminario es la que está abierta. Exactamente, eh, hay que distinguir aquí estos dos entes, El seminario menor, diocesano, que es donde se preparan los seminaristas y el Instituto eh, Cultural MES Preparatoria, que es el, el ente académico, digamos, a donde los seminaristas van a, a estudiar, aunque dentro del complejo de la casa pues está en el mismo lugar, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, lo que se abre ahora para los alumnos y alumnas externos es precisamente el instituto en cuanto eh, ente académico. Y yo también quiero hacer una pregunta, no sé para quién sea la pregunta, pero el que la sepa la contesta. <risa> <risa> este, ahora que se abren las puertas del seminario, o le podemos llamar también Instituto Cultural de este, las clases van a ser listas, pero además mmm, se van a este, mezclar, no sé si llamarlo así, eh, Seminaristas, los jóvenes seminaristas con, con la gente que viene a cursar la prueba. Sí, bueno, claro que sí, es, los seminaristas, aunque están en una casa de formación, yo también estuve en el seminario siete años por acá, no estamos aislados pues, de nuestro contexto, nuestra realidad social. Entonces, los jóvenes aquí también dentro del ámbito educativo pues, van a convivir con, con los jóvenes que no están internos. Eso creo que favorecería bastante pues, las relaciones sociales de manera natural porque a veces hasta también de manera externa la población llega a pensar que el Seminarista es alguien como especial o así un ente bajado del Cielo que, y no, o sea, somos seres humanos como todos, el Padre va una persona también, sí, con su consagración, pero que, que igual que todos los demás convivimos, tenemos emociones y eso hace más natural el proceso, una convivencia que a lo mejor la Vestrales nos puede ayudar también a explicar un poco más de cómo es tan importante esta convivencia natural con los chicos que, que van a venir de, de, del exterior? Bueno, sí, tiene, tiene que ver con eso, ¿no? Que todos somos sociales por naturaleza, entonces es importante que convivan, ¿no? Que convivan con otras personas, con otros pensamientos, con otras maneras de ver la, la vida, ¿no? Y eso, en lugar de, de afectar, pues va a enriquecer su, su trabajo, va a enriquecer su vocación, si así lo podemos llamar, ¿no? O se, realmente sería o nos estamos arriesgando algo que les va a beneficiar, ¿no? Es como las, las sociedades vamos cambiando, entonces ahora en esta, en esta etapa ya se va a dar ese cambio que les va a beneficiar. Más que afectar, les va a beneficiar porque es algo natural, es algo que se, que se van a enfrentar ellos normalmente, ¿no? Sí, además si me permites agregar un poquito más, también los chicos de escenario pues van a aportar mucho a los, a los chicos externos. Porque se tiene muchos esa de que Ay, el seminario está todo ya encerrado y rezando. Son las diversas actividades que se realizan en el seminario, el teatro, convivencias. Y entonces es también otra forma de promover las vocaciones. Muchos chicos quizá que vengan de fuera bien con esa idea o desconocimiento del seminario, al convivir con estos seminaristas, pues también van a compartir lo que se vive acá y mostrar una realidad de lo que sí se vive aquí y entonces motivar quizás, suscitar esa inquietud vocacional por otros chicos que a lo mejor venían y no, pues yo no venía por eso, pero me gustó y ahora me inquieta y quisiera conocerlo. Eh, Gladys y... You... Lorena. Lorena y Gladys, perdón. <risa> Lorena, eh, yo tengo una pregunta. Eh, más bien eh, una curiosidad, mejor dicho. Eh, ¿Se puede tratar de la misma manera a un muchacho seminarista que a un muchacho este, que viene de fuera en el sentido de su perfil. De su, de su formación, Bueno, ya, acá el, el plan es este, que todos los muchachos de acá del seminario se van a ir a la escuela, sí, al Instituto Cultural. de El trato, eh, obviamente, en la cuestión de, pues si le llamo la atención, de conductas va a ser por igual. Obviamente yo voy a reportar, por ejemplo, eh, si es del seminario, pues a los padres, no donde ellos Ajá. tomarán como la decisión, cómo van a hablar con ellos, si es externo, pues nosotros vamos a abordar esta parte pero con padres de familia, uh -huh. pero si el plan es, es todos por igual, ya nada más es de identificar, ¿no? bueno este muchacho es un seminarista y ya lo hablamos con el padre y ya si es externo, pues ya sería con sus papás. Uh -huh. Muy bien, padre, vale, ya que mencionaba Alberto, que era una, no era una formación escrita para total, sin embargo, eh, estamos hablando de un descubrimiento, de un descubrimiento mejor dicho, de la vocación. Entonces, es válido que un seminarista se va a escuchar cursi. Conozca la ¿no? más de su vida en las <risa> dentro del seminario. Porque a lo mejor eso también es una inquietud para mucha gente de afuera. Es que este, al abrir las puertas, los muchachos van a estar ahí, nos van a sacar a los seminaristas. Lo sí, hecho, ¿verdad? Sí, sí eso es lo que más se escucha, también. Bueno, pues en este sentido, creo que el adolescente en su etapa pues va y sigue teniendo sus dinamismos, ¿verdad? Su, su proceso de crecimiento, de maduración, de irse descubriendo también como persona y descubrirse en esta parte afectiva también. Desde luego que no se trata al entrar al seminario en anular toda aquella espera, entonces pues sigue, sigue su proceso, sigue su, su curso. Aquí lo importante está siempre en la libertad y en la decisión del muchacho, ¿verdad? Obviamente esto sucede o puede suceder en el proceso de formación no solamente de la preparatoria sino también en, en procesos más, más este, adelantados en, en las etapas pero pues lo que se hace es darles un acompañamiento ¿verdad? y que trabajen esta parte que entiendan bien también sus sentimientos sus emociones y sobre todo que las vayan orientando hacia una decisión ¿verdad? pero desde luego es algo inevitable que, que, que el que el muchacho la adolescente seminarista pase por estos procesos, lo importante es trabajarlo y orientarlo a, a que vaya pensando también y decidiendo qué es, qué es lo que quiere. Entonces, hay que dejarle claro a las personas, incluso hasta no propiamente de fuera de seminario, sino de muchacho muchachos de cualquier lado, que la decisión última la tienen ellos, ¿verdad? Que solo nos toca orientarlos. Eh, sí, claro que así? sí es como ese es una decisión libre Ajá. y lo que recalcar otra vez eh, no, no es mutilar al muchacho, o sea, vas a venir al ciudad, y ya no vas a sentir, no te vas a enamorar, debes de reprimir estas emociones, al contrario, es manejar la inteligencia emocional, de descubrir qué es lo que sentimos y canalizarlo, efectivamente es un acompañamiento donde todos, incluso también los, que, los chicos que no tienen inquietud de ser sacerdotes, las chicas que no tienen inquietud de ser religiosas, también se les acompaña en ese proceso vocacional, porque la vocación no solamente es la vida consagrada, ¿sí? hay más opciones a las cuales Dios nos llama a servir, y ese es el sentido educativo que estamos dando aquí, tanto a seminaristas como a los chicos que no traigan esta inquietud sacerdotal, hacerlo tal, pero que quieren estudiar en, en nuestro colegio, entonces es esa formación vocacional y aclarar a todas las personas que entonces la vocación no solamente es la vida consagrada, y que efectivamente Dios siempre nos llama en libertad, ¿verdad? Nos dice ahí, San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti, y precisamente este proceso vocacional es un continuo discernimiento, ¿qué quiero, qué no quiero y por qué? Y esa es la gran fortaleza de los padres formadores, que también dan ese acompañamiento El Padre Iván, como director del área pastoral y director espiritual, también acompañar a los chicos en ese discernimiento, porque a lo mejor los chicos externos, en la mayoría de las escuelas las tradiciones son ¡Híjole! ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué área voy a escoger? En cuarto, están en crisis y eso no queremos. Queremos personas cristianos convencidos de su fe y con decisiones bien tomadas, tomando en cuenta todo el ámbito que es la persona, no solamente lo educativo, lo que nos exige la sociedad, sino también lo que ellos quieren como personas y lo que Dios nos llama a servir. Ese es el plus. Por eso no es como cortar o mutilar también como puede ser a la inversa, a lo mejor los muchachos se despiertan en quién duela y en quien los es hacer si sí, de hecho aquí pues la cuestión es descubrir la vocación del muchacho no bueno acá los los seminaristas van a decir ok, mi vocación es servir a Dios uh -huh. pero también la vocación es yo tengo vocación o quiero tener eso bien claro, no quiero ser psicóloga no sé, eso es, es descubrir la vocación en cada muchacho que nosotros vamos a tener aquí como externo y los internos están de este lado, ¿verdad? entonces ese es es descubrir, ¿no?, para los Bueno, y para dejar que ella repose y ya esté con sus preguntas tan... Es que muy curioso. sí. sí no. No. no, yo también tengo una curiosidad. Este, ¿es requisito fundamental ser católico para entrar a la preparatoria? Si sí, alguien tiene la curiosidad de entrar y no procesa, no profesa esa fe que nos tenemos. Bueno, pues... <risa> Ah, sí, pues sí, es uno de los puntos, sí es importante, ¿por qué? Porque pues aquí se van a dar clases de educación en la fe, ahora es este acompañamiento espiritual, entonces sí debe de ser un presupuesto, alguien de que realmente... Ahora, sin embargo, no estamos cerrados, o sea, la iglesia es ecuménica, es lo que hablamos, del catolicismo es universal, si alguien tiene, por ejemplo, tú mencionas las inquietudes, ah, bueno, a lo mejor no profeso... Tienen esta oportunidad para conocer más acerca de esta fe o de esta religión. Pues se puede evaluar. por eso, bueno, hay varias, hay un proceso de admisión. Y al final, los padres, después de pasar los diversos procesos de admisión, se delibera y, y se ve si es admitido el joven o la joven o no. Entonces, pero sin embargo, bueno, sí si es como iglesia, estamos abiertos a. Aquí ya va, más bien va a depender de la intención del joven, si realmente o la joven pero si quiere conocer en ese sentido eh, Exacto, porque qué tal si es lo que busca él vive una, de una forma y de repente siente curiosidad se siente atraído por esta fe y resulta que él ya quiere ser católico creyente sí, sí, sí. y nunca lo haya hecho sí, lo incluso, incluso puede ser que se acerque en un primer momento con una intención eh, netamente académica, ¿verdad? Desde, en cuanto a lo, la preparación de los estudios, eh, y sin embargo, al entrar en contacto con este ambiente también de iglesia, de fe, pues surge en él una, una inquietud, ¿verdad?, por conocer más, más a Dios. O sea, sí creo que en ese sentido, pues estamos en esa apertura, aunque desde luego, quien busca una escuela católica, pues se presupone que, que es gente que quiere reaf, reafirmar su fe, ¿verdad? Formarse más en la fe, pero desde luego que no, no podemos tampoco eh, cerrarnos y, y excluir esa parte, ¿verdad?, de un joven que quizá quiere acercarse, quiere conocer, y en ese deseo de conocer, pues escogen también eh, su fe. Mira, y Lorena, yo pienso que ustedes luego, luego se dan cuenta cuando un chavo ingresa al seminario, más bien, a una institución educativa y como que tienen. O se alcanza a de notar, yo pienso que sí se dan cuenta que alcanza a de notar que los papás mandan a los muchachos como una correccional O sea, que ahora es aquí me ¿no? Sí, de hecho, eso es lo que bueno, estábamos comentando: que a veces utilizamos o se llega a utilizar a los hijos como si fueran instrumentos, ¿verdad? Como si sí. fueran aparatos. Ten, repáramelo, lo voy a meter en esta escuela para. Claro que eso no porque es en conjunto, ¿no? Tiene que ver la escuela, claro que sí tiene que ver, tiene que ver la familia, tiene que ver el ambiente en el que se desenvuelve el alumno o la alumna, en este caso que va, va a ser mixto. Eso es lo que hacemos antes de entrar. Les hacemos un, unas pruebas que son psicométricas y otras que son académicas. Con esas pruebas psicométricas no es como de déjame ver si está mal, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Persona, ¿verdad? Conocerlo, conocer cómo va a estar ante situaciones, cómo va a reaccionar, eh, y eso es lo que hacemos en, en esta parte de, de admisión. Les vamos a aplicar un conjunto de pruebas psicométricas, un conjunto de pruebas académicas, y ya tenemos una imagen de esta persona. Vamos a trabajar en conjunto con la familia y con, y con la escuela, y acá, bueno, pues, la parte espiritual también. Pero sí. es en conjunto. Claro, esto es como pues trabaja en equipo, ¿no? Hacemos las pruebas, este, ya después, cuando ellos son admitidos por acá, pues bueno, vamos a ir en el, en el acompañamiento, ¿no? El padre Iván, de parte de la espiritualidad, nosotros, pues en el psicopedón, como compañera Cladys y pues yo, pues el novio y un padre, ¿no? Sí, eso me gusta mucho en la conducta, ¿no? O sea, pues no es como regañar nada más, ¿no? Es como, pues hacerle ver ¿no? al chavo, ¿sabes qué? Pues esa conducta no está padre, pero pues vamos a, a tratar de, de componerlo, ¿no? ¿Cómo? Pues en este proceso, sin sí. acompañamiento. Entonces, poniendo las cartas sobre la mesa, ¿es posible que algún muchacho no sea aceptado, o muchacho, si no cumple los requisitos de admisión? Así sí, sí. Exacto, hay un perfil de ingreso y no perfil de ingreso. Exacto, Exacto. Entonces, sí, efectivamente. Y sí, aparte también, además de, de, de solamente decir que no cumple los requisitos, también a veces va más allá de nuestras manos o bueno, lo que podamos ofrecerle de nuestros límites este... bueno y para quitarle en serio a este rey que más bien no parece rey parece clase de Y la pregunta para, ¿quién? para, ¿Para el el profesor Alberto. Para el diente? Alberto. le ¿Sí? ponen ¿cuál fue diente? oso le ponen en el diente? ¿Qué le no existía de los que se dan, no me acuerdo si... Sí. con esas Que me hizo mal, entonces me hizo daño. Ya venía acá acá por la alameda y me sentía muy mal, muy mal. Y tenía muchas náuseas, muchas náuseas. Ya después de la alameda bajé a la plaza del baratillo y ya pasé por un lado de la basílica. Y en ese entonces, eh, a un lado de la basílica estaba una tienda de pink Paletas la Michoacana. Y pues yo me sentía tan mal que le dije: Le préstame, préstame, un tu por favor, préstame tu baño Porque yo me vomitar y me dice: Ya, no? Bueno, esto más va al aire. ¿Quién de ustedes en la preparatoria cayó en la dirección? Ah, ¿no? ¿Cayó en la dirección? Ajá. Ah, no. Oye, en los que nos portamos bien ahí El reconocimiento. No, porque ahí está la dirección porque tienen un reconocimiento de buena conducta. Pero nos cayó la autoridad jugando fútbol, jugando un torneo de penales en los baños de la zona académica. Yo estuve en la preparatoria aquí en el seminario y estábamos jugando. Lo peor es que yo era el organizador del torneo de fútbol. Y en los lavabos, los lavabos tienen una estructura que parece una portería, es una, una barrita y y pues la parte de abajo queda como una portería entonces pues ahí hacíamos nuestros penales en la hora de estudio y pues estábamos ahí en las eliminatorias ya íbamos pues, en semifinales y llegó el padre que era encargó de, de disciplina y nos puso ahí una regañada y nos dijo el que no saque 10 en todas las materias el próximo parcial te las va a ver conmigo en penales <risa> <risa> no, en la de ahí, sí ah, la dirección, ¿verdad? la <risa> pero pues al final nadie sacó 10 en todas las no. materias pero no las perdono o siquiera <risa> <risa> Sí, les gustó de este video. son algunos pues, no la de hecho, de a la clase Yo hablo yo ella, el día todos sí. Ya es que llegó el día al final de la clase maestra, es que queremos ver si puede cambiar su forma de no dar la clase, parte porque se nos hace Ah, ¿y si no lo ¿Quién más que yo que que tenía, atuñan, sí? no, no, no, se iba a día? Y ya, entonces me dieron el tema, los otros se fueron con la bueno, cola entre las patas. Omito una cosa que me pasó que fue muy vergonzosa, pero. Este, ya se si llegó la siguiente semana, doy mi clase. Ya al final preguntó a la maestra si les gustó más con la yo como la, la daba ella. Ya me apoyaron así los compañeros. Dijeron que, pues, como la había dado que estaba más padre, que buscara más dinámicas, etc. Ya se fue la maestra y a la siguiente semana todos estábamos con la expectativa de. Se va a cambiar. Llega el prefecto y nos dice, muchachos no van a tener clase hoy, es, es su maestra renunció <risa> ah, yes, Y ya no regresó la maestra, no se sé, iba a ser hermana libre, a la siguiente llegó otra maestra y era la hermana del anterior. <risa> oh, oh, no! y era <risa> la hermana mayor, nuestro supercarado de madura, no, pues ahí sí, acabé hasta el preordinario, Me reprobó, me reprobó y se acabó la dirección, apelé y entonces eh, tuve que... Pero antes de eso, hay que decirles a nuestros invitados que se despidan que nos den un breve mensaje y... y invitarlos a que se sigan comunicando a nuestras redes sociales, Facebook, Seminario Diocesano de León y también Instituto Cultural Leones Preparatoria. Y para finalizar su cita, pueden llamar o mandar WhatsApp al teléfono 477-918-0980, 477-918-0980, llame ya, <risa> <risa> y vengan a inscribirse muchachos. Muy bien, pues muchas gracias. No, gracias a, sí. a ustedes, este, si, si les gustó este video denle like. Entonces, lo preparamos con mucho cariño para ustedes queríamos no solamente presentar esa parte formal del seminario sino también esa parte humana de la preparatoria de del seminario ya ustedes les quedó muy clara esa parte humana entonces pues este pues ya ya muy bien ah y no olviden que no solo de tanto así es, no solo de tanto mi nombre también de